San Pedro Alcántara ofrecerá este primer semestre del año una programación variada y de calidad con 21 espectáculos, 11 de ellos infantiles y obras de artistas destacados como Gabino Diego y El Celu, entre otros. El Teniente de alcalde Javier García, ha presentado una agenda que se desarrollará en los centros La Alculera y Tarapiche de Guadaísa. Muy buenos días a los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa. Me acompaña mi compañero José Antonio Moreno Durán, director general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio de la Tenencia Alcalde de San Pedro Alcántara. Y estamos en esta rueda de prensa para presentar lo que es la programación cultural en interior de lo que será pues los primeros seis meses, la programación cultural del semestre 2023, que llegará hasta el mes de mayo. Y donde realmente, en primer lugar, quiero felicitar a José Antonio Moreno Durán. ...por esta magnífica programación, en el, el diseño y en el hecho de que se haya culminado con su presentación... ...porque realmente es una programación variada, de cultural y donde se le da mucha importancia... ...a lo que es el público infantil y familiar. Tenemos, estamos hablando de 21 espectáculos en estos seis meses... ...que se va a desarrollar hasta el mes de junio en interior porque también después, posteriormente, José Antonio explicará que tenemos también eventos preparados al aire libre, como es una tradición en San Pedro de Alcántara y que realmente va a, va a complementar esta formación cultural que realmente yo creo que, que es muy rica en, en cantidad y en calidad. Decir, como decíamos anteriormente, que era muy importante que le demos respuesta a la población infantil, al público infantil y familiar, porque consideramos que San Pedro Alcántara, históricamente, siempre ha tenido una tradición eh, teatral, de la arte escénica, de, de realmente, no solo como espectadores, sino también como actores, ha habido escuelas de teatro y ahí podemos decir una cantera importante. Y en este caso, pues desde aquí vamos a contar, como nos reunimos la semana pasada, con la colaboración de los centros educativos, ...de los cinco centros educativos de infantil y primaria de San Pedro Alcántara... De ...y decir que en este caso estos 11 espectáculos infantiles... ...habría que destacar que también una parte de ellos se hace a través de abecedaria... en la colaboración con el convenio firmado con la Junta de Andalucía... ...y, y yo destacaría especialmente eh, la celebración con nueve funciones... ...de algo que está generando expectación a nivel familiar... ...como es la celebración... ...del tercer festival de títeres, marioneta y teatro de objetos. Hay que decir que en esta programación, este tercer festival... ...que realmente ha sido algo novedoso en San Pedro Alcántara... ...y el objetivo que tiene José Antonio es que se pueda consolidar el tiempo... ...destacar que vienen compañías de prestigio, eh, podemos decir... ...premiadas en los principales festivales. Decíamos que de, las 20, de los 21 espectáculos... 11 van a ser eh, infantiles... ...pero 10 van a ser para el público, podemos decir, adulto... ...donde destacan cinco musicales... ...que también realmente el año pasado funcionaron muy bien... ...y donde se destaca fundamentalmente la actuación del Celu, ...el musical, el Celu, ...y también Miguel Miguel de Molina, el desnudo... ...que fundamentalmente va dirigido a, al público... ...de nuestro centro de participación activa... ...nuestros queridos mayores... ...que realmente van a poder disfrutar... ...con el espectáculo musical de Miguel de Molina. Decir que también no podemos olvidar la parte benéfica... ...la parte social que también está muy implicada... A, ...tanto en la Atención de Alcaldía de San Pedro... ...como el Ayuntamiento de Marbella... ...con eh, la celebración de, de caso ...el decimonoveno, encuentro de cantautores... ...a beneficio de Aspandén, Gala aso Asociación Cádiz. Y finalmente decir que a nivel teatral... Vamos a contar con cinco funciones de adultos, algunas de mucho prestigio, donde vamos a contar con artistas de la talla de Gabino Diego o Rafael Álvarez, el brujo. Y decir, ahora dejaré que él lo desarrolle, la importancia que tiene la política de precios, en este caso precios módicos, dentro de este espíritu que, que mantenemos de, de crear cantera y que realmente... Eh, ...el hecho de que el teatro, lo, las artes escénicas, los musicales... ...pues realmente sean algo que se convierta en habitual... ...dentro de nuestra programación y que como lo estamos viendo... ...a través de las taquillas y el aforo que se está que estamos realizando... ...pues nos encontramos con un éxito de público... ...precios muy módicos, que ahora explicará él... ...y que están al alcance de todos los bolsillos... ...de los vecinos de San Pedro de Alcántara... ...por tanto, para finalizar reiterar el agradecimiento a José Antonio por esta programación y sobre todo la apuesta decidida de la tenencia de Alcaldía de San Pedro y el Ayuntamiento de Marbella por la cultura, por la cultura y nuestro patrimonio y, lógicamente, él está aquí como gran guardián de ese respeto y esa apuesta en valor. Eh, bueno, pues nada, muchas gracias por, por tus elogios, Javier. Eh, efectivamente, yo creo que algo de lo que podemos presumir después de estar pues casi tres años y medio en esta tenencia de alcaldía es que se ha procurado tener una programación cultural estable y bueno el, el elemento falo de esta programación siempre ha sido pues nuestro certificado de escénica en la alcoholera y todos los años pues han hecho dos programaciones pues una eh, otoño-invierno y otro primavera-verano es cierto que que ya cuando hace buen tiempo en San Pedro existe la tradición de hacer cosas en la calle y procuramos sacar pues teatro danza música a la calle pero no nos olvidamos nunca de, de, de ese elemento tan importante como es el centro de arte escénica y de llevar ahí una programación cultural muy potente muy variada muy rica y, y de excelente calidad eh, desgranando un poco lo que eh, en lo que va a consistir nuestra programación pues sí, efectivamente, estamos ya en el tercer festival de títeres y marionetas de San Pedro de Alcántara. Eh, nos hemos dado cuenta en los últimos tres años que la programación infantil funciona muy, muy, muy bien. Atrae a público no solamente de San Pedro de Alcántara, viene gente de Marbella, viene gente de Estepona, de Benavís... Eh, tenemos unos precios, como ha dicho Javier, pues verdaderamente módicos, quiero decir que eh, nadie se podrá quejar, ninguna familia con uno, dos, con tres hijos de ir al teatro porque cuesta cuatro euros la entrada y estamos hablando de compañías que han ganado el premio FETEN, que es uno de los premios más prestigiosos. ...de España a nivel de teatro infantil... ...algunas con premio Max o con nominaciones... ...quiero decir, se procura traer al Festival de Marioneta. ...lo mejor de lo mejor que hay en el panorama nacional... ...y la respuesta del público la verdad es que es excelente... Desgranando un poco lo que vamos a traer... ...bueno, os comento así, eh, empezamos el día 22... ...empezamos este domingo con poemas visuales de Jordi Bertrán que es un reconocidísimo uh, marionetista y cantante catalán que lleva, pues, en fin, más de 30 años de trayectoria. Teníamos muchas ganas de traerlo porque es un fijo de los grandes festivales que se celebran en este país y, y en fin, este, este domingo empezamos con él. A las 12 de la mañana, hay un par de espectáculos a las 12 de la mañana. Este primero y el que se celebra el día 5 de febrero, que es Escondido en la Fuente, de la compañía Ángeles de Trapo. Una compañía, son uruguayos, pero están afincados en, en Málaga. Ya tuvimos la suerte de tenerlo hace dos años y su actuación nos gustó tanto que quedamos comprometidos para volverla a traer. Parades de la Maquiné, que es una compañía de la Nadina, hiperpremiada también. Esta ha sido nominada en, en los premios FETEN, si yo no me equivoco. El domingo 26 de marzo, Soy una nuez de Sun Sun Teatro, eh, tres cuartos de lo mismo, una compañía premiada en, en los premios FETEN. Domingo 16 de abril un clásico, Illana, que tiene un repertorio de espectáculos eh, pues, tremendo y que ya ha venido yo creo que está en la quinta ocasión que viene pero en fin, siempre con un espectáculo distinto y la verdad es que siempre que viene llena el teatro porque hay fanáticos de, de Illana y a nosotros nos encanta que se llene el teatro y sobre todo pasárnoslo bien con, con cualquiera de sus obras. El, Principit, el Principato de Marmole que es una compañía extremeña el domingo 23 de abril todo esto es a las 6 de la tarde el 7 de mayo traemos a la luna de guala producciones que es eh, una obra bastante vanguardista porque utiliza sobre todo los efectos visuales el sábado 13 traemos nada más y nada menos que a Las Cotón, Anita Maravilla, también es una compañía premiada en el año 2021. Y por último terminamos el 20 de mayo con Búho Teatro, que es una de las compañías clásicas andaluza y que en este caso mezcla marionetas con flamenco. Eh, entonces, bueno, son nueve espectáculos. Yo creo que se, se ofrece al público familiar la posibilidad de ir con sus hijos y de ver pues una variedad. ...de todo lo que hay ahora mismo, ya digo, en el panorama nacional... ...y que se ha procurado traer lo mejor. Voy a presentaros ahora también lo que es la programación adultos... Eh, ...quisiera hacer aquí un inciso y decir que el Teatro de Marbella... ...se encuentra ahora mismo en rehabilitación... ...y entonces eso hace que, que el espacio escénico del término municipal... ...durante algunos meses sea, sea el de San Pedro de Alcántara. Entonces, bueno, eh, dicho esto, mmm, hemos procurado traer... ...hay de estos 10 espectáculos, digamos, que tenemos de, de adultos... Hay tres o cuatro que son verdaderamente, yo creo, para los amantes del teatro, indispensable asistir. Uno de ellos es el viernes 3 de febrero, que tenemos la curva de la felicidad de Descalzos Producciones, pero donde está Gabino, Dieno, de Gabino Diego, el conocidísimo actor, junto con otros tres actores más. Eh, ...una obra de teatro cómica sobre la crisis de los 40... ...estoy convencido de que, de que se va a registrar una muy buena entrada... ...porque es que lleva 14 años en cartel... ...teníamos muchas ganas de, de traerla a San Pedro... ...y por fin hemos conseguido que el 3 de febrero esté aquí. Eh, todas las funciones que se hacen los viernes a la, serán a las 9 de la noche... ...y las funciones que se hacen los sábados a las 8. Eh, podemos decir que la, la, la apuesta más fuerte de esta programación... ...es eh, el musical, eh, Celu el musical... Eh, ...en fin, todo el mundo sabe quién es el Celu... ...aunque no sigan los carnavales de Cádiz... ...yo creo que es la estrella que existe ahora mismo... ...dentro del mundo carnavalesco... ...y él ha hecho un musical expreso... Eh, ...hecho expresamente para, para representarse en los teatros... ...donde lo que busca es mostrar toda su trayectoria... ...de los últimos 20, 25 años... ...enlazado por una trama argumental... Y, ...y bueno, mmm, se corrió un poco el rumor, porque de hecho lo publicaron ellos en su página web... ...de que iban a venir a San Pedro de Alcántara y la verdad es que nos han bombardeado ya llamadas... ...con lo cual yo creo que, que efectivamente esto será un éxito. Por supuesto, traemos también a Rafael Álvarez el Brujo con su, con su última obra, Los dioses y Dios... Eh, ...también es un clásico dentro de la programación sanpedreña, yo creo que esta sería la tercera vez incluso que viene... Tres cuartos de lo mismo. Cada vez que viene, pues la alcoholera registra un lleno absoluto eh, y, y se vendería dos veces el aforo de la alcoholera. Y la verdad es que es un gustazo siempre verlo sobre las tablas, porque, bueno, ¿qué vamos a decir de Rafael Álvarez el Brujo? Eh, ha comentado Javier que, que hay una función que hemos querido hacerla como un homenaje al objeto de participación activa, como es Miguel de Molina el desnudo. Ya estuvo en Marbella hace algunos años, esto fue premio Max a la mejor interpretación, pero, en fin, eh, pensábamos que por sus características era la obra que le queríamos ofrecer a nuestros mayores en ese homenaje que queremos hacer el 18 de marzo. Así decir también, El perro del hortelano, que viene el día 10 de marzo, es una adaptación de Paco Mil, uno de los miembros de Tricicle, premiada en los premios Lorca como mejor adaptación teatral de la obra clásica de, de López de Vega. Y, y, efectivamente, tampoco nos olvidamos, como ha dicho como ha dicho el teniente alcalde, como ha dicho Javier, de la parte benéfica. Eh, comentar que viene, que se celebra el decimos, noveno Festival de Cantautores a beneficio de Aspandéns, este caso aquí en el Tapicha de guadiza porque la tradición es hacerlo aquí eh, tenemos también una gala benéfica de la asociación cádiz y tengo que decir que el 28 de enero se, se representará de entre meses de miguel de cervantes de la asociación de amigos del teatro de ciudad de marbella y eh, hemos llegado a un acuerdo con ellos para que la recaudación se vaya íntegramente a la asociación sanpedreña de rehabilitación de, de alcohólicos así que bueno esta es eh, la programación lo mismo a nivel de precio en, en la parte de adultos, 10, 8 euros, eh, es cierto que bueno, la del brujo creo que está en 15 euros y 12 anfiteatro, celu se, se nos va un poquito, pero es que la verdad es que es un, un espectáculo caro, pero aún así se pueden obtener entradas pues desde de 16 euros. Quiero decir que la política de precios que llevamos en San Pedro es esa, la de, la de crear una cantera. Tenemos también el taller de teatro de. de de juventud, eh, en fin, registra eh, un número importante de inscripciones. Eh, procuramos que se esté creando esa cantera en San Pedro a través de esta programación estable, variada y yo creo que de calidad. Así que nada, eso es todo. ¿Una pregunta? ¿Una cuestión? ¿Pronóstico, es para, esta no, ¿pronóstico para esta noche? Haga bien, ¿no? ¿Eh? Ya está. <risa> <Y nos risa> no, lo, que, lo que iba a comentar, no eh, la efectivamente... Dice. O sea, esta digamos es la parte de la programación indoor, encerrado. Después, el 28, 27 y 28 de febrero vamos a hacer un gran concierto. Eh, y haremos una rueda de prensa, una rueda de prensa para, para en fin para que sepáis qué grupos vienen y tal. Pero vamos, estamos, estamos metiendo. Estamos echando toda la carne en el asador para ese concierto. Eh, nos planteamos hacer eh, un día sino una noche en blanco algo parecido, algo parecido, y también estamos hablando con la gente de, de los grupos de rock y de pop en San Pedro para ver si a lo mejor en mayo hacemos el San Pedro Rock. En fin, eso está todavía un poquito cojito con alfileres, pero probablemente sea en mayo, aunque, en fin, es una cuestión de hablarlo con ellos a ver cuál es la fecha que mejor les interesa. Así que, desde luego, en la que se van a hacer cosas, o sea, no solamente esto. Pues ya está.